y el ministro! En esta representación ya nos han comentado la mejora regional de situación. el Comité Ejecutivo Municipal de San Francisco, por mandato de su Pleno Municipal de Dirigentes, ha decidido venir a entregar en masas este documento del día de hoy con situaciones muy particulares de realidades que viven una parte importante de nuestros centros educativos de ambos distritos y que a pesar de que el ministro Andrés Navarro ha visitado estos centros varias veces, aún no hemos recibido respuesta y donde se ha recibido ha sido muy parcial y entonces no se avanza. De manera que nosotros esperamos que usted entregue a la directora regional que este documento le llegue al señor ministro que es a quien está dirigido para que puedan aportarse las soluciones.